quiero viajar con mi cama estaré muy padre viajar en la cama ya casi llegamos buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja el día de hoy vamos camino a hacernos una prueba de covid Sí, estamos nerviosos, la verdad. Es la primera vez que nos vamos a hacer la prueba, que es con un isopo gigante que te meten por la nariz y te pican el cerebro. Tenemos mucho miedo los dos. Mm, no queremos hacernos la. Quisiéramos que fuera la de saliva, que es la que nos hemos hecho. Pero ni modo. Pero ni modo, porque aquí solamente hay de esa. Ah, ¿qué <risa> ah, ah. Llegamos al laboratorio. <risa> no quiero... ¿Tú primero para ver cómo es? No, no, no, no. A mi va a ir con no, ella. Sonia, de. A mi, Ni como ya. Ay, boy, yeah. no hay nadie, somos los chicos. Yo también no 근데 Amigos ya salimos, la verdad es que no nos dolió. Afortunadamente sí sentimos así el piquete de pero pues ni modo, <risa> ni modo este no. y ahora vamos a ir a desayunar ah, por fin. es nuestro premio sí. porque ya ven como los niños chiquitos cuando les ponen una vacuna y les compra un dulce o un globo, y además siempre me comprado un globo pues esta vez vamos a ir a desayunar a comer, yo ya yeah. necesito yeah. mi café mañanero tengo mucha hambre sí. ¡Salú! ¡Salú! ya llegaron mis gorditas buen provecho, ayer se pidió taquitos de barbacoa Bar -ba merecemos amigos ya regresamos a la casa y mi misión de esposa como siempre es hacer las maletas así que las voy a comenzar a hacer de hecho me acabo de dar cuenta de que no hemos dicho en el blog a dónde vamos bueno vamos a ir a Japón de viaje vamos a visitar a los suegros es un viaje que está programado desde hace muchos meses entonces estamos muy emocionados de ir mañana si todo sale bien y salimos negativos de las pruebas de covid ya que pues siempre existe el riesgo pero no tenemos ningún síntoma así que esperemos que todo salga bien y mañana podamos volar hasta Japón para ver a los suegros esta vez solamente vamos a llevar dos maletas la de Hayato es la más grande y esta es la mía y solamente planeamos meter todo ahí la verdad es que vamos a llevar muy poca ropa porque tenemos mucha ropa de invierno en Japón cuando nos salimos de Japón dejamos una caja de plástico grande llena de muchos suéteres, térmicos, chamarras y ropa de invierno que ya no nos cabía en las maletas cuando nos mudamos a Japón y en aquel entonces pensábamos que iba a ser rápido que en unos meses íbamos a poder regresar a Japón de visita y traernos el resto de las cosas porque inclusive en Japón están nuestros álbumes de boda o sea, tenemos cosas allá, tengo zapatos, tengo bolsas tengo muchas cosas y seguramente vamos a hacer limpieza y vamos a vender muchas cosas de las que están ahí que seguramente ya no vamos a usar, pero nuestra ropa de invierno pues prácticamente está en Japón entonces esas maletas van a ir prácticamente vacías de ida pero de regreso van a venir bastante llenitas Hola amigos, hoy es el día siguiente. Ayer ya no le seguimos grabando vlog, pero terminamos de preparar todo para el viaje. Y hoy ha sido un día caótico. Caótico desde la mañana ha sido un caos. Nos levantamos y resulta que la llanta del coche se volvió a ponchar porque tenía un clavo como les decía la llanta tenía un clavo gigante entonces tuvimos que ir a la vulcanizadora a que le sacaran el clavo, a que parcharan la llanta, le volvían a poner aire y dejar ya el coche bien porque si sí se quedaba de que todo un mes con la llanta así se iba a romper la llanta entonces lo teníamos que dejar listo entonces fuimos a hacer eso también a recoger los análisis que nos hicimos de la prueba del covid que salieron negativos yeah. sí, este, y después de eso Hayato se fue a cortar el cabello porque no quería viajar sin cortarse el cabello porque en México dice que es muy barato. Muy muy barato, por eso. Sí, en Japón es muy caro. Uh -huh. Entonces quería irse con el cabello corto. Pero. Pero. Pero, pero. <risa> ese cabello corto nos costó bastante caro. Porque salimos de la estética y no encontramos el coche. O sea, el coche no estaba estacionado donde lo habíamos dejado estacionado. Y nosotros de. <susurra> O sea, imagínense salir y no encontrar el coche Yo lo primero que dije fue Se lo robaron Se lo robaron Ya nos quedamos sin coche, se lo robaron Pero de verdad parecía Parecía una de película Porque la señora del coche de enfrente Que estaba estacionada en la misma calle Nos dijo ay a, Mija, se lo acaban de llevar los de tránsito Y yo, ¿Cómo que los de tránsito? Sí, es que está prohibido estacionarse en esta calle Y literal, chicos Toda la calle llena de coches Toda y el único coche que faltaba era el mío, este, se lo llevaron al corralón, los de tránsito, y fue el sustazo de la vida, la verdad es que no sabía qué hacer, se me puso la mente en blanco y lo primero que dije fue, tengo que ir a tránsito, entonces empecé a caminar, pánico, pánico, <risas> empecé a caminar así, sin rumbo según yo, iba a llegar caminando hasta tránsito que estaba lejísimo de donde estábamos, y total que no sé, como que Hayato me calmó y me dijo Tania, ¿a dónde vas? tenemos que ir al aeropuerto, tienes un vuelo o sea, no puedes irte a tránsito así de la nada entonces le hablé a mi papá por teléfono y yo de papá, se llevaron el coche los de tránsito, no sé qué hacer y mi papá, de, ¿cómo que se lo llevaron? pues, ¿dónde estabas? y ya le dije dónde estaba y me dice ay, en esa calle siempre se están llevando los coches y ahorita como es vacaciones anda más tránsito checando que haya turistas y a ver si se pueden llevar coches fácil y se llevaron mi coche Total que mi papá me dijo, vente a la casa Aquí me das las llaves del coche Tú comes, ahorita te lleva tu mamá al aeropuerto Y yo me encargo del, del coche, en tránsito Entonces fue lo que hicimos Nos regresamos a casa de mis papás Le di a mis papás las llaves, comimos ahí con mi mamá Agarramos nuestras cosas Y sí, nos vamos en taxi, agarramos nuestras cosas Y ahorita veníamos llegando al aeropuerto Y me llama mi papá y me dice, ya listo, solucionado Todavía el coche estaba en tránsito Todavía no se lo habían llevado al corralón Así que solamente pagamos la multa Y no como los diez mil pesos que te toca pagar cuando te, se llevan el coche al corralón así que afortunadamente no, no fue tan caro pero fue un sustote y un acelere y ya estoy muy tranquila y ya me puedo ir a gusto hasta Japón sabiendo que el coche está bien mucha experiencia todavía sí yo, sé, yo sé que la vida y Diosito me dan muchas experiencias para yo poder compartir con ustedes contenido divertido pero ya suéltame Diosito ya como película. Ah, parecía sí. película. Ajá. Pero Hayato, ¿verdad que por eso es tan divertido estar conmigo? Sí. Gracias. Gracias. La vida de Hayato antes era muy aburrida, pero gracias a mí ahora tiene experiencias nuevas todos sí. los días. Pero cuando salíamos Ajá. en. Como pero en fin esa es la anécdota del día de hoy no sean como Tania fíjense si hay un letrero o no estacionarse en las calles pero es que la verdad es que en esa calle todo el mundo se estaciona aunque estén los letreros porque es una calle muy concurrida y normalmente si tienes suerte nunca se llevan el coche y la verdad es que yo me he estacionado ahí muchísimas veces y en mis treinta y tantos años jamás se habían llevado el coche y mis papás que trabajan por ahí jamás les había pasado que se llevaran un coche. Es la primera vez en la familia y todo fue como... Fue una nueva experiencia para todos. Pero hoy aprendimos mucho. Aprendimos Cómo cosas teníamos que vivir en México. ¿no? <risa> nuevas experiencias de vida en México. ¿Sí? Todo el tiempo. Sí, pero ya, ya salimos de esa y ahora ya podemos irnos tranquilos hasta Japón. Ya estamos eh. esperando el primer vuelo que es de Tampico a Ciudad de México y ya el siguiente es hasta la medianoche. Este, pues estamos muy emocionados. Sí. Que todo yeah. salga bien. No más sorpresas, por favor. <risa> Ya estamos en Ciudad de México Hemos llegado, a y salvos Vamos a tener aquí nuestra última cena En México Nos Hemos pedido taquitos Y por eso estoy muy tranquila Porque creo que todo va a salir bien Esperemos que todo sí salga bien Y aparte estoy muy contento De ir a Japón Ajá. Amigos ya llegó la cena, por favor vean Mi taco es gigantesco. Yo me pedí porque se veía chiquito Y Gallato se pidió otros taquitos Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Buen provecho, Hayato! provecho! ¡Tus mi últimos gatitos en, en México! México. ¡Ey! ¡Buen provecho! Hoy no hay mucha gente, no sé por qué, pero muy cómodo. Gracias. ¿Te ¿eh? Quiero presumir mi playera que es de A Beach y que compré en Corea. Oh, ¡Tengo sueños! Yo también tengo sueños. <risa> Uh, ahora. Ha sido un día muy agotador y tenemos que esperar hasta la medianoche, que salga el vuelo. y Por eso nos vemos tan destruidos y cansados. Sí. Uh, pero estamos emocionados, yo estoy muy contenta de ir a Japón. Tengo muchas ganas de ver a mi suegra. Yo sé ¿Sí? que tú no tanto, pero yo sí. <risa> sí, Tania sí, pero yo voy a comer. Mucha comida japonesa. Cuando tengamos un hijo espero que no sea como tú, por Dios. Sí. Pero sí, estoy emocionado porque hace un año y siete meses, último. Última vez. Última vez. Sí. Ya tiene más de año y medio que fuiste por última vez a tu país. Sí. Entonces, yo creo que estás muy emocionado, pero como estás cansado no sabes. No sabes. Pero ya empezó dolor la cabeza. Tengo sueño. Hayato es tengo muy malo alergia. viajando Hayato es muy malo viajando Siempre le da dolor de cabeza, siempre se queja Siempre le duele la espalda, a todos nos duele ¿Verdad? Pero él sí. es otro nivel O sea, es que él es, es, es viejito Entonces por eso Sí, porque ya tengo 30 años <risa> Hasta ahora no hay problema Sí, había problema, pero sí Hubo, hubo muchos está problemas, bien. Sí. pero Después de esos problemas todo estaba muy tranquilo y ahorita son las 10 de la noche Y a las 12 y media Nos pidieron estar en la sala de abordaje El vuelo será a la 1 de la mañana Ay, en serio, yo no sé por qué ponen los vuelos Tan tarde o tan temprano en la mañana La vez pasada que fui a Corea Salió también a las 6 y media de la mañana Y nos pidieron estar 3 horas antes, porque es vuelo internacional Oye, esos, esos vuelos en las madrugadas A mí me destruyen ya estamos viejitos, nosotros ya ahorita estaríamos en pijamados en la cama, viendo el dorama, tranquilitos, pero no, aquí estamos en la aventura. Ahora no quiero ir a Japón, quiero ir a la cama. ¿Sí? Estoy segura de que si estuvieras en la cama, estarías diciendo que quieres ir a Japón. Quiero viajar con mi cama. Estaré muy padre viajar en la cama. Sí. Sí, o viajar en primera clase acostados. <ríe> Fighting, emoción! Sí, sí, qué emoción. Hay muchas cosas que quiero hacer. ¡Yay! Yeah. Yeah. Destruido. Cansado. Estresado. Con sueño. Ya es de las Súbame. personas que duermen en las bancas. Súbame. Te paso tu mochila para que lo uses de almohada. <risa> Primitivo. Ha ha ha! Por toda la ciudad de la ciudad. factura, <escuela>. No puedo creer que <tose> esté Japón otra vez. Llegamos Japón. 비행기 안에 일본인들이 많이 없어서 나는 직접 바로 나갔는데 아니하는 아니, 아니, 외국인 줄 서야 하니까 아무래도 모르겠어요. 20분 정도는 걸릴 것 같아요. 그래도 아침 일지 나리타에 첫 번째 도착하는 비행기예요. 그래서 사람도 많이 없고 뭐 편하게 빨리빨리 나갈 수 있을 것 같아요. Yeah, amigos. Estamos en Japón. Estoy emocionada, muy contenta de estar de regreso. ¿Cómo te sientes? Y sí, como igual, pero sí, feliz. <risa> ay tú dices que no está menos emocionado. Que tú, sí, sí, yo estoy más emocionada que él, no sé por qué. Sí. Veo las maquinitas y es como, ¡ah! Cositas de Hello Kitty. <risa> o sea, como que todo el mundo estaba ahí. Es muy normal. Sí, normal sí, pero nos pasa eso. igual cuando vamos a México, al revés. Yo también, bien tranquila, como que. Ay, sí, pero la verdad, es verdad, como... ya extraño, mucho México. Veníamos en el no avión sé. y ya extrañaba a Prim. Y yo oh, sí Como siempre, pero sí. Sí, sí se extraña. Se extraña México, pero yo estoy muy contenta de estar aquí de visita. Sí. Así que chicos, esperen más videos de nuestras aventuras en Japón. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta. Compartirlo con sus amigos. Suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.